Un saludo a los compañeros socialistas de Perú y a todos, a todos los que tienen una definición progresista frente a la marcha de su futuro destino Es un humilde llamado de un viejo luchador social porque es es casi un problema eterno que las izquierdas se dividen por ideas y las, las derechas se juntan por intereses. Y habría que aprender por experiencia y por dolor. Que no se pueden tener discusiones hasta el juicio final para aprender a estar de acuerdo. Que hay que discutir programas cortos de las cosas fundamentales tratar de ponerse de acuerdo y juntarse, juntarse, juntarse porque eso es decisivo. Eh, y entonces Perú tiene ese desafío como casi todos los pueblos latinoamericanos. Le pido a los compañeros socialistas ...que tengan un grado de apertura... ...que apoyen la candidatura... ...más progresista... ...y que enfrenten... ...el terrible dilema... ...que tiene Perú por delante... ...de volver... ...a caer en el rumbo fujimorista... ...por lo tanto... ...es un ruego... ...en nombre de tanta gente que ha luchado que tengan la grandeza y la altura de tratar de juntar todos aquellos que tienen una visión a favor de los más olvidados en la sociedad. Un abrazo y esperanza, pero recordar,